¡Se Mi ánimo no es otro que reconocerte, alabarte, clamarte como madre y protectora y pedirte la perseverancia final, porque bien sabes, Señora, que desde mi tierna edad mis labios han pronunciado tu sacro nombre, yo he mirado, reverenciado y reconocido como madre llena de misericordia. Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.